Buenas tardes, queridos amigos. Eh, iniciamos aquí otro Instagram más, eh, el último día del año. Eh, un poco de psicología eh, para todo el mundo. Y hoy eh, tendremos la participación, una vez más, de nuestro querido amigo Antonio Fernández desde Ciudad de México. Y vamos a esperar a que se, que se conecte con nosotros... Y mientras tanto, eh, espero que os pregunto si se, se oye bien la conexión, se si está viendo y, y escuchando bien. Hoy vamos a hablar de, eh, el, eh, de una vez más, de el TOC o el trastorno obsesivo. Pero en realidad no solo vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar también de eh, el, eh, los trastornos de ansiedad. Y, y cómo superar eh, emociones que son eh, muy fuertes, directas y que no dan tiempo ni, ni para pensar y que requieren un lo que nosotros llamamos eh, un tratamiento conductual, ¿vale?, eh, nosotros generalmente, ya veo que me decís que se, que se escucha y se ve perfectamente, fenomenal. Eh, eh, los que ha, hayáis leído mis libros sabéis que generalmente eh, casi todos mis libros versan sobre psicología cognitiva. Pero la psicología cognitiva también puede ir asociada con la psicología conductual, que es de lo que vamos a hablar hoy, del tema que vamos a hablar hoy y lo que pasa es que esta psicología conductual también es aplicable al resto de emociones de nuestro mundo emocional eh, a cualquier emoción negativa con lo cual eh, es algo, es unas herramientas muy importantes ¿eh? entonces eh, vamos a esperar a que se conecte con todos nosotros Antonio Fernández que es una persona eh, que superó el trastorno obsesivo, un trastorno obsesivo bastante fuerte, mediante la técnica conductual, lo hizo súper bien, lo superó por completo y, y entonces, bueno, la verdad es que es un testimonio buenísimo, además de que nos va a explicar, eh, es un testimonio muy bueno y, y, y sabe cómo hizo el proceso muy bien, el proceso, este proceso de transformación ...y aprendizaje tan increíble que hizo... ...pensad que Antonio Fernández... ...pasó de, bueno... ...tener pensamiento... ...un tipo de pensamiento en bucle... ...no unas preocupaciones en bucle todo el día... ...a... a, a to, to, es, ...tuvo que tomar antidepresivos... ...medicación... ...hizo muchas terapias diferentes... ...pero no se curaba, ¿no? ...hasta que en un momento dado... ...él eh, se dio cuenta que la terapia conductual era lo único que le iba a curar y, y se aplicó absolutamente y se curó. Por ejemplo, Pili nos pregunta, ¿la ansiedad también se supera? Sí, absolutamente. Este es, este es un mensaje que vamos a dar hoy, tanto Antonio como yo. Piensa que se trata de un problema que en realidad es muy similar, el trastorno de ataques de pánico, como el trastorno de, de obsesivo, ¿no? Y alguien pregunta, ¿crees que, te, que creer que te vas a volver loco es una obsesión? Sí, sí, sí, sí. Es, un, es típico tener la obsesión de pensar, ostras, eh, igual me voy a volver loco, ¿no? Eh, porque no estoy pensando correctamente y también eso. Eh, ya se va a conectar con nosotros Antonio, ya lo tenemos aquí, en, en muy breve lo, lo vamos a saludar. Él está en Ciudad de México. Y ahora en España son las 5 de la tarde, en Ciudad de México son, creo que son las 10 de la mañana. Eh, eh, por lo tanto, ahora enseguida se conectará Antonio. Yo lo he invitado y no sé si se conectará. Si no se conecta Antonio y me estás escuchando, vuelve a salir y a conectarte. Y entonces yo pruebo a, a, a invitarte de nuevo, a aceptar tu invitación y que te conectes. A veces... Hay que entrar y salir para que funcione. Ahora ahora te, te, te veo, Antonio, te veo tu mensaje y voy a mandarte una invitación. Bueno, no se puede. Eh, Antonio, sal y vuelve. Sales de, del Instagram, vuelves a entrar y me saldrá otra vez tu. Una y otra vez me saldrá tu invitación y en una de estas seguro que entras. Vale, entonces, eh, eh, el primer mensaje es que todas las emociones negativas son humo y nosotros podemos eh, superarlas totalmente. Eh, absolutamente, por mucho que penséis que tienes mucha debilidad emocional, de que tienes incluso síntomas súper raros como una ansiedad brutal, eh, pensamiento obsesivo, lo que tú quieras. Os aseguro, y Antonio es una prueba muy clara de ello, que se puede eh, superar absolutamente, y no solo eso, convertirte en una persona súper fuerte. Eh, alguien dice, Alfredo dice, ¿cómo se supera? Quédate porque hoy lo vamos a ver con, con Antonio Fernández. Pero antes os voy a comentar que, mira, esta mañana justamente estaba hablando con una chica, eh, Cristina eh, súper amablemente, que a ver, Antonio me dice que ya mandó la solicitud, eh, pero eh, vuélvela a salir y a enviar, Antonio, porque por alguna mmm, no ha funcionado, entonces, Antonio, tienes que salir otra vez, vuelves y entonces yo te veré por ahí la solicitud y te la, y te la pediré. Pues os estaba diciendo que, que esta mañana estaba hablando con una chica que se llama Cristina y que ha hecho terapia con una de las psicólogas de mi equipo, que se llama Silvia Tena. Y, y, y hoy he conectado con ella un ratito esta mañana, hemos estado hablando porque, eh, porque ella se ha ofrecido a hacer testimonio también. Entonces, eh, ella ya ha acabado la terapia prácticamente, prácticamente ya, ya está muy bien, y... Esta chica Cristina tuvo eh, tanto eh, trastorno obsesivo como eh, eh, ataques de pánico, las dos cosas. Y, y ahora, eh, es que estoy intentando eh, invitar a Antonio, pero me cuesta porque no sé cómo hacerlo. Eh, vamos a ver si puedo... Vamos a ver si puedo invitar, pero no sé cómo hacerlo. Antonio, solo se me ocurre una manera de que lo hagas, que es que. A ver, si lo consigo. De que tú eh, entres y salgas y me salga automáticamente tu solicitud. Eh, porque no, no veo. No veo. Como invitarte, Antonio. Yo sé que Antonio me está escuchando, por otro lado. Eh, solo se me ocurre que entres todo el rato, salgas y vuelvas a entrar y me pides la solicitud. Y en una de estas yo te veré. Solo se me ocurre eso. Ah, pues vu vuélvelo a hacer, Antonio. vuélvelo a hacer una y otra vez. Porque no, no sé cómo hacerlo, la verdad. Vale. Eh, entonces Cristina, estaba hablando con esta chica con Cristina esta mañana y Cristina me decía me ha dicho cosas muy hermosas primero que ya está bien a un 98%, 99% que eso es prácticamente bien ¿no? y ella me decía Rafael me alegro eh, me alegro de haber tenido esta problemática y haberla superado porque ahora soy una persona mucho más feliz, mucho más fuerte, que se conoce perfectamente bien y sé, es una chica jovencita, tiene como 26, 27 años, eh, que voy a ser feliz el resto de mi vida. Entonces ha sido muy bonito esta conversación que hemos tenido con Cristina, esta chica, eh, y os quiero transmitir con esto, de que se puede anular totalmente la ansiedad de tu vida o el trastorno obsesivo. Ahora, eso sí, te va a exigir un trabajo largo y un trabajo duro. No nos vamos a engañar, es lo que hay que hacer para estos problemas. Pero bueno, la, la eh, conclusión es que es matemático, ¿no? O sea, nos eh, esto nos va a poner bien, hemos de tener fe, ¿no? Hemos de tener la confianza de que se puede hacer. Eh, es, pues, se puede hacer, no, que es automático. De que si nosotros trabajamos de esta manera que estamos diciendo, eh, eh, se cura. ¿Eh? Muy bien. Eh, muy bien. Alguien pregunta, ¿qué se puede hacer para la despersonalización y la desrealización? Son dos síntomas muy raros cuando se tiene ansiedad, que es que la persona siente... Que no es ella misma, ¿no? O lo que está sucediendo es como algo ajeno, como si lo vieses como si fuese una película. Son síntomas que son raros, pero no hay que preocuparse por ello, ¿no? Eh, esto realmente eh, son síntomas de la ansiedad. Has de exponerte a ello, irlo a buscar, relajarte, aceptarlo totalmente y. y... Y ya sé que Antonio me está escribiendo, pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Que no me sale tu solicitud. Y no sé cómo hacer para que para yo pedirte una solicitud por mi cuenta. Pero eh, solo te podría decir, Antonio, que vayas haciendo todo esto todo el rato. Salgas, vuelvas a entrar, me pidas la solicitud y que yo la, la puedo ver por aquí. Eh, ya sé que estás, eh, Antonio, sal y vuelve a entrar todo el rato hasta que hasta que yo te, te acepte y, y funcione. La agorafobia. Alguien pregunta, ¿cómo se supera la agorafobia? Eh, la agorafobia es el miedo a salir de casa, alejarte, por si te da el, el ataque de pánico, ¿no? Es, es clásico, ¿no? La mayor parte de las personas que tienen ataques de pánico acaban teniendo agorafobia o el miedo a alejarse de casa por si acaso le diese el ataque. Eh, olvídate de la agorafobia. Lo que tienes que hacer es afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. ¿no? Y por lo tanto tienes que salir y admitir que te dé el ataque de pánico y perderle el miedo al ataque de pánico. Alguien dice, Eva dice, Rafael, he leído y visto todos tus vídeos pero creo que hay cosas que son de locos o imposibles de sobrellevar. Eh, no, de verdad. Eh, eh, por ejemplo, hay una... Todo, todo, te puedes aceptarlo todo. Mira, ahí, eh, Joana, por ejemplo, dice, ¿y cómo te expones a la despersonalización? Dice, a mí, por ejemplo, me pasa cada vez que estoy en casa. Pues tienes que quedarte en casa mucho tiempo, dejar que te venga la despersonalización. Por tanto ir a buscar esas situaciones donde tú sabes que te pueden dar la despersonalización, si es quedándote en casa, quedándote en casa, sola, y dejar que te dé y relajarte. Eh, aceptarla, aprender a aceptarla, aprender a estar con ello. ¿no? Eh, alguien pregunta, ¿qué hago con la hipocondría? ¿no? El miedo a las enfermedades, ¿cómo superarla? Muy bien, la hipocondría, esto nos lo pregunta Vicky Larita, Vicky Larita, la hipocondría es también un trastorno eh, ...obsesivo... Y, y, ...y... por lo tanto... ...hay que exponerse totalmente... ...Antonio Fernández me dice... ...no me aparece la opción de mandar una invitación... ...pues... ...fíjate... ...y la fuente Marisa nos dice... ...en el icono de arriba Antonio... ...solicitar unirse... ...bueno lo que puedes hacer Antonio es salir entrar... ...una y otra vez hasta que salga... ...o alguien dice que hay un icono... Eh, ...es que está dice Antonio tiene que pedir entrar al directo, Antonio lo tienes que hacer tú, eh, sal, yo una cosa que he hecho algunas veces es nada, pues constantemente salir, volver a entrar hasta que me salga esas, esa posibilidad de dar la solicitud, y nada, inténtalo Antonio, yo mientras voy, a, voy contestando a nuestros amigos las preguntas que, que nos van haciendo, y dicen, Mónica pregunta, ¿algún libro para trabajar la aceptación?, eh, uf, ¿Qué te diría yo? No, no, eh, ningún libro, porque ¿sabes qué pasa? Que nada te va, a aceptar, te va a facilitar mucho que hagas el trabajo de aceptación, lo único que te lo va a facilitar es que lo hagas, lo hagas una y otra vez, lo hagas una y otra vez, hasta que te salga cada vez mejor, ¿no? No, no hay, Porque tú ahora estás preguntando, eh, ostras, ¿cómo puedo hacer más fácil la aceptación? Porque me cuesta mucho. Es que no hay un camino más fácil. Acéptalo, dale caña. Deja de leer libros, exponte, exponte, exponte. Ahí sí que te diré, sufre, sufre y sufre. Y mágicamente te saldrá la aceptación. Eh, te saldrá, no te preocupes. Joana, que nos hablaba antes de la despersonalización, dice... Cada vez que estoy en casa, estoy como perdida, como nerviosa, sensaciones extrañísimas. Bueno, no tengas miedo, Joana, a, a estas sensaciones. Hazte amiga de ellas, conócelas. Eh, y, y, acept, y en definitiva, al final, tienes que aceptarlas. Y sin miedo, no te van a matar, no te va a pasar nada. Es, es una chorrada, ¿eh? O sea, vale, es muy molesto, eh, pero... Ah, vale, ahora me dicen que yo puedo puedo pedir, so solicitar a alguien, ¿verdad? Vale, voy a probarlo. Eh, invitar a unirse. Ah, pues no, no sale tampoco. Vale. Dice, por ahí Joana dice, dile a Antonio que le dé a tu nombre. Ahí dentro tiene que pedir la invitación. No sé. Creo que nos hemos juntado, Antonio y yo no somos, a lo mejor, súper expertos en esto, ¿eh? <ríe> yo seguro que no. Vale. Ya, ya me... Ya me perdonaréis. Vale. Vale. Eh, voy a, Hay una flechita hacia abajo, al lado de tu nombre, despliegala, y ahí solicitas entrar en directo. Alguien dice esto, Antonio, que hay una flechita hacia abajo, al lado de tu nombre... Dice, explícala, y ahí solicitas entrar en el directo. Dice, ah, vale, eh, José María Mole me pregunta, Rafael, explica un poco mejor lo de la hipocondría. Eh, vale, y luego Tatila también dice algo sobre la... Espera, lo luego hablo de la, de la depresión, me lo apunto perdón de la ansiedad y de la hipocondría y, y voy a comentar una cosa que, que me dice tatila tatila li nani dice gracias por estos directos a mí me pasó en una depresión y hasta que no me obligué no la superé eh, la depresión en realidad también es algo relacionado con es algo muy parecido a lo que hablamos es cogerle el miedo a la eh, cogerle el miedo a la tristeza y no, hay que, no tienes que tenerle miedo a la tristeza. Si la tienes, ya pasará. No pasa nada. Si no le tienes miedo, no aparecerá. Solo aparece porque le tienes miedo. Y, por lo tanto, hay que exponerse a eso hasta que pase, ¿no? Vale. Eh, chicos, voy a... A ver si Antonio está por aquí. Bueno, Antonio, sigue haciendo este... Eh, Rafael, ¿tienes desactivado el botón de unirte? ¿Y cómo lo activo? Esto me lo dice J. Puyol. Rafael, ¿tienes desactivado el botón de unirte? Es posible. ¿Y, y cómo lo, lo activo? ¿Eh? Si alguien me lo dice. Genial. Bueno, la, la hipocondría es un trastorno, eh, es un trastorno obsesivo también. Entonces tienes que exponerte a, a la idea de tener enfermedades, ¿no? Tienes que provocártelo tú. Eh, vale. Vale, yo, yo intento pedir a Antonio también pedir que se una, pero me dice, solo se puede unir una persona. No, no entiendo por qué, porque mmm, solo estoy yo. Entonces, ¿alguien dice tristeza de 30 años se cura? Por supuesto, como se cura también la ansiedad... Eh, eh, la, la ansiedad, ¿no? A ver si puedo ir por aquí. Ah, no sé por qué yo no puedo invitar... Porque yo le doy a invitar a otras personas, chicos... Pero eh, a Maitine dice, tienes desactivado el botón de unirse, por eso no puede unirse Antonio. Pero, ¿y, y cómo conecto ese botón de unirse? ¿Cómo hago? Que alguien me diga. Eh, alguien me dice que tengo que darle al botón de... Tienes desactivado el botón de unirse, vale, ¿y cómo, cómo lo activo? Que alguien me diga por favor. Ah, salgo yo y vuelvo a entrar. Venga, pues voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Antonio, voy a salir del, del live y vuelvo a conectarme al live. Vale, pues voy a salir yo. Pero finalizo el vídeo entonces. ¿eh? Perdonadme muchísimo por esta interrupción. Nos conectamos otra vez. Yo he dejado ya colgado el anterior trozo del de, del vídeo y, y ahora pues retornamos y esperemos que ahora se nos pueda conectar Antonio y no tenga yo aquí. De hecho, voy a. Y a ver si funciona. Y bueno, pues vamos a hablar. de los famosos cuatro pasos de los que hemos hablado muchas veces, aceptar, afrontar, flotar y dejar pasar el tiempo y ahí está Antonio con nosotros de nuevo hola Antonio, querido amigo hola Rafa, ¿cómo estás amigo? creo que era algo que, que tenía yo mal en mi, en mi conexión de Instagram sí, yo también lo intenté muchas veces y no pude creo que te, alguien me decía, tienes el botón de invitaciones apagado pero no sabía cómo encender ese botón al sí, final lo de salir... me pasaba porque me intentaba meter a tu nombre con sí. la flecha y esa función me salía desactivada entonces bueno pero ya aquí estamos menos mal que tenemos un montón de amigos que conocen bien cómo funciona esto y, sí. y nos han y nos han ayudado pero, pues bueno he hecho una introducción del tema y sabes mucha gente eh, a partir alguien dice que baje un poco de volumen quizás o, o no sé cómo no sé si a que baje se de mi una... posición Ajá. vale mi posición perfecto pues bajo no. ahora eh, eh, pues eh, te pedí, eh, Antonio, que volviésemos a hablar del TOC, porque mucha gente que tanto tiene el trastorno obsesivo como el trastorno de ataques de ansiedad, eh, me pidió que hablásemos del asunto, ¿no? Eh, de más, ¿no? Eh, este. Y fíjate, va, vamos a hablar de ello, ¿no? Eh, fíjate que a mí, yo creo realmente... Eh, Antonio, que en realidad todas las emociones negativas, eh, si no les tienes miedo, no pueden enraizar, ¿sabes? Eh, pasarán, realmente pasarán y nunca tendrás emociones negativas eh, demasiado fuertes. Puedes tener emociones negativas que también eso se puede trabajar cognitivamente, pero emociones negativas muy fuertes no tendrás. Entonces, para ello lo que hay que hacer es dejarle de tener eh, dejarle de tener miedo tanto a la ansiedad como a la depresión o cualquier cosa cualquier emoción negativa y nosotros ya hemos comentado alguna vez que hay cuatro pasos, ¿verdad? Que es eh, afrontar Aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. ¿En qué consisten más o menos en conjunto estos cuatro pasos, Antonio, que tú hiciste también para tu top? Sí, primero que nada, este, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Eh, lo que dices que todas estas emociones eh, irracionales, eh, bueno, pues son como globos de humo, ¿no? Que si uno las trabaja, las puede pinchar y desaparecen completamente. Y en cuanto a estos cuatro pasos de Claire Wicks, pues es, como tú bien dices, eh, afrontar, ¿no? Que es ir hacia ese miedo, eh, cualquiera que sea el miedo, este bueno, pues ir hacia él, afrontarlo eh, y verlo a la cara. Después seguiría aceptar. ¿Aceptar que Pues aceptar todas las emociones negativas, todas las eh, toda la incomodidad, toda la incertidumbre todas las sensaciones, los pensamientos, ¿no? Sin luchar contra ellos, simplemente aceptarlos. Eh, como tú comienzas, como un corderito, ¿no? Yendo al matadero que sea la ah. bueno, juventud me encanta. Este, y luego, bueno, pues sigue la parte de flotar, que bueno, va muy ligada a la parte de aceptar, que es simplemente pues estar... Puede ser un poco confuso este término, pero yo diría que es como es pues otra vez, como no, no pelear contra esos pensamientos, contra esas emociones, eh, eso, eso sería flotar. Y después dejar pasar el tiempo, que creo que también es muy importante, eh, porque mucha gente, mucha gente se apresura en, y trata de, de estar bien lo antes posible. Este, entonces creo que cuando metes el factor tiempo a la ecuación, pues ahí es otra otro estrés extra, el cual no funciona. Entonces, creo que hay que dejar pasar el tiempo sin eh, nosotros intervenir o poner una fecha determinada de, de recuperación. Y, Antonio, eh, realmente, porque antes me han preguntado, eh, ostras, Rafael, pero de verdad sé que se puede superar. Por ejemplo, alguien me ha dicho un problema de 30 años de duración. Eh, mi respuesta es absolutamente sí. Yo he tratado gente. Aquí trajemos, trajimos a María José en una ocasión, que es una chica con, tras, con un trastorno de ansiedad de 25 años ¿no? de duración, ¿no? Por supuesto que sí, además, Antonio, es que tú, por ejemplo, joder, también estuviste muy fastidiado eh, eh, por, por, por, por esa losa que tenías del trastorno obsesivo, ¿no? Llegaste a estar, hombre, un poco desesperado, que es normal estarlo, porque, joder, tienes algo que no comprendes, que te está dando, te está provocando ansiedad todo el puñetero día, pues la verdad es que eh, uno llega a estar muy mal, ¿verdad? Sí, totalmente, Rafa. Este, Como tú lo dices, el tiempo que uno lleve con esto es... No importa, porque si uno hace el trabajo, eh, puedes tener cinco años con esto, diez años con esto, treinta o veinte. Pero si uno hace el trabajo, eh, se puede recuperar, como tú bien dices. Y sí, yo también lo pasé muy mal, como bueno, ya muchos conocen mi historia. Eh, yo nací con Gilles de la Tourette, que no me voy a meter en ese tema, ya lo expliqué muchas veces. Pero sí, claro, el, el TOC me empecé a tener este, pues, síntomas o características de esto pues en mi adolescencia prácticamente. Actualmente tengo 33 años. Eh, y pues sí, duré más de 10 años con esto. Entonces, como tú bien dices, mi querido Rafael, sí, pues una losa muy grande. Pero, insisto, si uno trabaja este, y se mete a fondo, eh, lo puede lograr. Eh, Tú tenías eh, trastorno obsesivo, ¿Qué, qué, ¿en qué consiste eso más o menos? ¿Qué te pasaba? Claro. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, para los que sean nuevos, eh, consiste de tres eh, como de tres partes, por así decirlo, que son las obsesiones, que son pensamientos, ideas o imágenes que nos vienen a la cabeza, se llaman intrusivas porque nos vienen sin nuestro consentimiento y sin nuestro, eh, sin que nosotros lo queramos. Eh, y después de eso causa cierto estrés en el cuerpo, causa ciertas sensaciones eh, bioquímicas, corporales, todo esto, sensaciones no agradables. Y después, por último, vienen las compulsiones, que es lo que nosotros tratamos de hacer para precisamente empujar, eh, evitar esas situaciones, eh, evadirlas. Entonces es un ciclo. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en, la, en dejar de compulsionar, porque los pensamientos pueden estar ahí. Pero si nosotros nos enfocamos en no compulsionar, este, obviamente a través de la exposición con prevención de respuesta, que es la terapia, eh, la técnica, perdón, eh, nosotros vamos a lograr poco a poco irnos enfrentando estos miedos y eh, pues que se vayan desapareciendo. También este, este tratamiento de superar eh, la ansiedad, el miedo, a través de afrontar y aceptar. Eh, hombre, también desarrollas una capacidad eh, de, de perseverancia impresionante, ¿verdad? Brutal, es, es una parte fundamental y qué bueno que la comentas porque no solamente te sirve para trabajar el top, sino te sirve para trabajar en muchas áreas de la vida y de aquí hasta que te mueras, o sea, es decir es una herramienta totalmente útil para el resto de tu vida puedes usarla en el trabajo puedes usarla si te sientes incómodo en el coche si, es, si tienes algún pleito con tu pareja si estás en la escuela y estás en bocas de exámenes y estás estresado por algo, entonces la puedes aplicar también. O sea, Es decir, puedes abarcar esta técnica, puedes, puedes usar esta técnica en muchas áreas. Y bueno, eso creo que es también muy interesante y muy importante comentarlo, como tú dices. Yo, yo eh, no sé si os he hablado eh, eh, eh, alguna vez, yo te he hablado a ti Antonio, de una paciente que tengo que se llama Isabel, que eh, te, tenía prácticamente, estoy diciendo, ¿no? Eh, todavía está trabajando conmigo, ¿eh? Isabel lleva, llevamos trabajando, yo creo que aproximadamente seis, cinco o seis meses, entonces ella tenía un toque muy fuerte, que es uno muy conocido, que es el de los gérmenes. Entonces ella pensaba, le entra la duda problemática de decir, pero, ¿y si me contagiaré con cualquier cosa, no? Eh, entonces eh, ella llegó a estar fatal, eh, muy mal, encerrada en casa, limpieza que te doy por todas partes, a su novio lo tenía frito porque tenía que pff, lavarse una infinidad de veces y bueno, unos rituales de limpieza de locos, pero prácticamente no podía salir a la calle porque ya veía gérmenes en la misma calle, ¿no? Por todas partes, ¿no? Pero en casa tampoco estaba bien porque cualquier cosa eh, era... era era una fuente potencial de gérmenes también. Por mucho que limpiaba, nunca acababa aquello. ¿no? Sí. Entonces, eh, Isabel, que es una chica que tiene treinta eh, y pico, no, es una chica joven, ¿eh? Eh, ella eh, eh, insistió mucho en que yo le hiciese terapia porque había probado hacerla con otros psicólogos, etcétera, y, y nunca lo había conseguido. Pues finalmente la conocí en Madrid, una historia, y entonces hicimos terapia y os pongo un ejemplo de un afrontar, aceptar, flotar y dejar el tiempo que hemos estado haciendo con Isabel durante este tiempo. Yo, e, e, Isabel vive en Madrid, entonces ella, a, hacemos terapia así por videollamada también, ¿no? Entonces Antonio la tenía ahí delante y en un momento dado le decía Isabel, ve a la cocina, que estaba al lado, y ve a coger un paquete de galletas. Entonces ella llegaba con el, con el paquete de galletas y ya se ponía a temblar, ¿eh? Y le decía, coge una de estas galletas, coge una galleta y tira al suelo. La tiraba al suelo ya llorando porque sabía lo que yo le iba a sugerir que hiciera, ¿no? Entonces le decía, ahora recoge la galleta y come un trozo de la galleta. Eso para ella era... O sea, ya se ponía casi a temblar, a llorar y a temblar. Porque claro, imaginaos, ¿no? Para ella el suelo estaba lleno de gérmenes y, to y, y no solo tenía que tocar estos gérmenes, sino tragárselos, comérselos. Uh -huh. Bueno, delante de mío, con mucha valentía, con mucha fe, Isabel lo hacía, comerse esa galleta y ponerse a llorar, desesperada. Incluso tenía como una especie de ataque de decirme, Rafael, Rafael, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿He comido esto? Bueno, yo la tranquilizaba un poquito, pero al cabo de un momento le volví a hacer comer la galleta otra vez. Tirar otra galleta y comerla. Tirar. A ver, esto lo hicimos muchísimas veces. Ahora os puedo decir que Isabel se ríe. Tira la galleta y dice, Rafael, me estoy engordando, ¿eh? Con tantos ejercicios, pero nada más. <risa> se ríe. Eh, Isabel sí, es que así funciona. Isabel está a un 90% bien en estos momentos, como nunca había estado en su vida. Ahora sale a la calle, la casa la limpia cada 15 días, porque eso aparte es uno de los ejercicios que ya hemos ido evolucionando. La casa prácticamente ¿no? la limpia muy poco cada 15 días, eh, eh, etcétera. O sea, Hace todo, eh, ya ya ya no se ducha durante una hora seguida, sino cinco minutos. Eh, hostia, ha vuelto y, y sobre todo está relajada todo el día, está tranquila, por primera vez en su vida, desde que ella recuerda. ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo eh, Isabel ha hecho esta afrontación, pero bueno, llevamos seis meses trabajando de manera muy dura y, y este miedo está desapareciendo, ha desaparecido un gran en gran medida. Alguien dice, esto, alguien me dice, esto lo puedes responder tú, Antonio. Alguien dice, esto parece te terapia de choque, terapia de choque. ¿Tú qué crees? Pues no, Este yo no diría que es terapia de choque, más bien es lo que tú dices, Rafa, es exponerte y es ir desensibilizando al cerebro al miedo. Porque al final de cuentas eso es lo que pasa con las personas que tenemos TOC. Es decir, experimentamos... Eh, pues ciertas emociones, ciertas sensaciones, ciertos sí. pensamientos que no queremos tener, y entonces a raíz de eso actuamos, haciendo las compulsiones ya sean físicas o mentales. Entonces, se puede deducir que es un tema a perderle el miedo al miedo, a perderle el miedo a, la, a las emociones, es decir, estar, es. estar cómodo y lo incómodo. Creo que esa es una frase que a mí me ha ayudado muchísimo, este, porque si uno aprende a estar cómodo y lo incómodo, eh, eso. Y a dejar de luchar y a dejar de eh, evitar, eh, a dejar de checar, a dejar de validar, eso es decir, toda esta gama de compulsiones. El cerebro va a llegar a un momento donde va a decir, bueno, no pasa absolutamente nada, no este puede estar en esta situación y no hay ningún peligro aquí. Entonces, pues, yo creo que es eso. Exactamente. ¿Alguien dice...? Hacen un montón de preguntas muy interesantes. Alguien dice, bueno, y a los pensamientos obsesivos, pensamientos, ya no a los gérmenes, uh -huh. a los pensamientos que nos asustan, que eso se llama TOC puro, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago para exponerme? Eh, ¿Qué dirías tú, Antonio? Usted es igual, Rafa, que si te vas a exponer a, un, a una obsesión física. La única diferencia es que las obsesiones y las compulsiones eh, son mentales. A ver, es decir... Una obsesión pura puede ser eh, alguien que entra a la iglesia y piensa que va a empezar a blasfemar o va a empezar a decir, no sé, cosas sexuales sobre la Virgen eh, y todo eso. Entonces eso le genera mucha angustia y empieza a hacer compulsiones mentales. ¿Y cuál puede ser una compulsión mental? Pues bueno, la más común, por ejemplo, es rumiar. Empieza a rumiar, uh -huh. este, híjole, si sí si le puedo decir esto este No, como habré pensado esto, entonces significa que ya, ya soy una muy mala persona por haber pensado esto. Entonces, es decir, empieza a dialogar con el mismo pensamiento este a raíz de ese miedo que generó esa duda. Entonces, es el mismo caso de, de con las compulsiones físicas. Hay que dejar de rumiar. O sea, si, ya, si yo entro a la iglesia y yo pienso que me, que me quiero hacer, tener relaciones sexuales, por ejemplo, con, no sé, algo. Eh, pues es otro pensamiento. Es decir, pensamientos son energía nada más que, que circula por el cerebro. Y bueno, y ahí, y ahí lo que tengo que hacer es simplemente no hacer las compulsiones y decir, bueno, sí, tal vez. Porque es que hay muchas personas que confunden la incomodidad y la incertidumbre con el peligro. Y ahí hay, y ahí está la, la diferencia. Podemos estar incómodos, pero nunca vamos a estar en peligro. Entonces, es decir, simplemente aceptar el pensamiento y eh, seguir enfocándonos en lo que. En lo que estamos haciendo, ¿no? En lo que es de valor para nosotros, en lo que es importante. Porque si nosotros otra vez empezamos a debatir con ese pensamiento, eh, ahí es otra vez donde el TOC se engancha y empieza otra vez el círculo vicioso. Hay alguien que comenta... Eh, que antes ha hablado un poco de la hipocondría, ¿no? La hipocondría o el miedo a las, las enfermedades es un TOC eh, exactamente igual, ¿no? Entonces, ese TOC... Eh, eh, lo que hay que hacer es cómo te expones. Pues te tienes que exponer mentalmente al hecho de tener enfermedades. Por ejemplo, ese es un tipo de exposición. Dedicas cada día eh, 10, 20 minutos, media hora, 40 minutos, en diferentes momentos del día, a pensar que tienes un cáncer, a pensar que tienes eso que te asusta tanto. Lo piensas, lo piensas con las peores fantasías, te asustas, lo pasas fatal y acabado ese tiempo sigues con tus tareas. Te estás exponiendo a la idea, al pensamiento, al miedo de tener enfermedades y, y nada, tienes que perderlo el miedo porque solo tienes miedo a esas sensaciones que te provoca el hecho de pensar en enfermedades. Te aseguro que desaparecerá, desaparecerá el miedo. Llegará un día en que pensarás en enfermedades y bueno, te quedarás más o menos igual, que es lo que pasa a una persona normal. Ahora no eres una persona normal y te tienes que convertir en una persona normal pero para convertirte en una persona normal te has de desensibilizar al miedo a las enfermedades a exponerte. Hay otras exposiciones también al miedo a las enfermedades que puedes añadir. ¿Se te ocurre alguna, Antonio, a ti? Sí. Eh, ahorita que dijiste del cáncer, por ejemplo, Rafa, eh, una exposición, ahí pueden usar exposiciones sí. imaginarias. Eh, es decir, sí. crea, crear un eh, escrito donde pongan ahí cuál es su peor consecuencia temida. O sea, cuál es el peor escenario posible que ellos podrían... Escribirlo. ...y eh, llegar a pensar si es que les sucediera esa situación. Y si nos vamos más a profundidad, esa consecuencia final es el temor a morir. O sea, es morirte. Entonces, Exacto. pues, eso tienen que hacer ese escrito, y los recomiendo que después lo, pues, lo graben en alguna lo largo en computadora y que lo estén escuchando como de 30 a 40 minutos todos los días, precisamente para que otra vez el cerebro se vuelva a sensibilizar ese miedo. Todos los miedos eh, pueden ser, pueden es. ser muy, muy diferentes, pero al final de cuentas el tratamiento es el mismo. O sea, los pasos para, para atacarlo es, es el mismo. Entonces, nada más es cosa de ir enfocando, de ir pivoteando a eh, pues al miedo que tenga la persona. Por ejemplo, otro, dice, otro tipo de exposición. Perdona, mira, otro tipo de, no, de exposición que le puedes añadir a la hipocondría es, por ejemplo, entrar en internet 20 minutos cada día, como mínimo 20 minutos, y mirar descripción de esas enfermedades. O incluso en imágenes en Google, fotos de esos cánceres, de esas enfermedades, de personas enfermas. Entonces, ver todo eso en pantalla te va a poner muy mal. Ok, perfecto. Es que tienes que, de, que dejar de tenerle miedo a todo eso. Por lo tanto, fíjate, ¿eh? más ideas de exposiciones. ¿eh? En realidad, puede haber infinitas exposiciones. Has de ir a buscar lo que más temes. Exacto. Por ejemplo, aquí está preguntando una persona, dice que, por lo que entiendo, tiene agorafobia con pérdida de visión. Ah, Entonces, bueno, pues creo que ahí el tratamiento otra vez es el mismo. O sea, es decir, agorafobia es el miedo a salir a los lugares públicos, a salir... Eh, pues a lugares donde haya mucha gente, entonces pues te tienes que ir a exponer ese miedo precisamente yendo eso. a hacer eso, o sea, yendo a centros comerciales, eso. yendo a parques, yendo a antros, este o sea, a lugares abiertos, que es lo que donde te puede generar y quedarte ahí, eso también es importante recalcarlo, no o sea, porque te va a querer entrar la, la compulsión de quererte ir o querer evitar o cual, alguna compulsión, entonces... Nos tenemos que Mira, alguien ahí. dice algo muy interesante antes de que se pierde. Fung, nuestro amigo Fundango dice algo que ellos que vamos a estar muy muy muy en desacuerdo y esto es bonito. Entonces Fundango dice: cuidado con esa exposición a los pensamientos mentales, ya que los nuevos estudios sobre neurociencia demuestran, dice Fundango, demuestran la plasticidad del cerebro, así como que el sistema crea aquello que se piensa. Fundango, de verdad que no. Por favor, fundango. Si hay algo que yo, tras 25, casi 30 años de experiencia como psicólogo, ayudando trans, ayudando a que se transformen, yo creo que llevamos ya vistas más de mil, mil más, yo he visto quizás más de mil personas en mi vida, o sea, muchísimo fundango, es que eso es absolutamente mentira, falso total. Y es muy importante que lo sepas, eso es superstición, amigo mío. De verdad, créeme, no lo digo por desacreditarte, ni porque eso no ayuda para nada. Es, es falso y es un es una, es una un pensamiento supersticioso fatal. Pensar en lo que sea no produce nada, amigo mío. No no crea aquello que se piensa. Y, y fíjate si te llegaremos lejos, que tanto Antonio como yo te vamos a decir con total seguridad, porque el, el Antonio lo ha visto en sí mismo yo lo he visto en, en cientos de personas, que precisamente la persona obsesiva lo que tiene que hacer es exponerse a ese pensamiento y lo que hará es que eso precisamente se cura. No hay que tenerle ningún miedo. Supongo que estás súper de acuerdo en esto que estoy diciendo, Antonio. Sí, totalmente. O sea, es decir, nosotros podemos tener creencias, eh, cierto tipo de pensamientos. Es cierto que el cerebro es eh, eh, tiene plasticidad, neuroplasticidad, se ha demostrado conciencia, pero eso no significa nada de ti. O sea, ahí otra vez, nosotros no somos nuestros pensamientos. Eh, de hecho, ese es el problema con el TOC, que nosotros nos empezamos a identificar con el contenido y los pensamientos. Y más bien, nosotros somos nuestras acciones, somos lo que hacemos. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Yo puedo tener cierto pensamiento, claro, y me puede molestar, pero no significa que yo vaya a hacer esa acción que me molesta. O sea, entonces, a mí lo que me diferencia es las acciones que yo tomo, no los pensamientos que tengo. Mira, pa Paula, Paula Guez eh, nos dice, chicos, yo me expongo cada día a lo que más odio y no se soluciona el problema. Vale, eh, ¿qué le dirías tú? Vamos a responderle a los dos porque esto es importante. ¿Qué dirías tú primero, Antonia? Pues primero que deje otra vez eh, estresarse con el factor tiempo porque creo que ahí está habiendo está queriendo forzar el tiempo creo que esa es una parte fundamental entonces Ajá. yo lo recomendaría es otra vez que se exponga y simplemente que, que, que, que se deje sorprender, o sea que deje que el proceso haga la magia por sí solo ella se tiene que exponer este no sé tendría que ver más su caso, no sé si está haciendo alguna compulsión porque acuérdate que también podemos hacer compulsiones inconscientemente este... Qué es Entonces, compulsiones, bueno. que es compulsiones, muy brevemente, Antonio. Claro, compulsiones es cualquier forma de evitación eh, o tener alguna conducta de seguridad para eh, disminuir esa ansiedad con, intencionalmente con el propósito de eh, no tenerla. Y ojo, sí puede servir porque sí sirve las compulsiones, pero sirven temporalmente. Pero a largo plazo no te sirven. Entonces, lo único que hace es que las compulsiones te siguen manteniendo en el círculo vicioso del toque a largo plazo. Lo único que sigue las compulsiones es temporalmente y a muy corto plazo. Entonces, por eso se vi eh, se eh, perdón, es vital dejar de hacerlas por completo, o sea, cortarlas desde la raíz. Exactamente. Yo, yo le diría a esta amiga nuestra que no... A ver, eh, un, te puede pasar dos cosas y no tengo ninguna duda de esto, querida amiga. Una, que no te expones bien del todo... Tú dices, me expongo cada día lo que más odio. Pues no es suficiente, tienes que exponer más. Dos, eh, lo que dice Antonio, bueno, dale tiempo, amiga mía, te saldrá. Lo que es matemático es que esto funciona así. O sea, ten fe, porque, a ver, piensa una cosa, Paula, que es que yo he ayudado a centenares de personas que han tenido este problema y muchas veces la persona viene diciendo, no me sale, Rafael, esto no, no funciona. Me pongo más ansiosa y siempre, siempre, siempre les digo, hazlo más, sigue ahí y te curarás, ten fe. Y todos, todos, todos los casos se han curado. Eh, y todos tienen esa, esa sensación, o muchos, es muy común tener esa sensación al principio de que esto no está saliendo. Pues eso es que te has de exponer más y necesitas más tiempo, más y más tiempo. Pero lo, lo comprobamos, porque una cosa es que si te expones a medias es muy probable que esto no funcione ¿eh? eso es otra cosa yo no sé si tú esto Antonio tuviste esta esta experiencia de que si no te expones a tope no te va a salir sí de hecho eso es clave Rafa este es ir a full immersion o sea es inmersión total porque si no no sirve Tienes que exponerte todos los días, todos los días, incluidos fines de semana, días festivos, sí, eh, absolutamente todos los días, porque si no, exacto, porque si no, no sirve, no sirve el, el tratamiento. Mira, Rafa, aquí hay una persona que hace una pregunta interesante, dice: Soy hija única, y mi mayor miedo es que mi madre muera y quedarme sola. ¿Cómo me puedo afrontar a eso? Pues igual otra vez, haciendo la exposición, comprensión de respuesta. Ahí lo que yo te recomendaría es haz un, igual un escrito pensando en cuál podría ser el peor escenario posible que, que tú crees que pueda suceder por quedarte sola y óyelo muchas veces sin compulsionar. Eh, y si tú no compulsionas, igual tu cerebro se va a ir desensibilizando y te vas a ir habituando a ese, a ese pues, eh, temor hasta que ya pierda el miedo por completo. Mira, hay alguien que dice, que hace un comentario, Antonio, que nos vamos a separar un momentito del tema que tratamos hoy, si os parece, pero solo unos minutos. Porque hay alguien que habla de un trastorno alimentario. Eh, y voy a hablar un, un minuto de esto eh, solamente. Y dice, tengo un trastorno alimentario. Mi miedo a engordar me hace castigarme continuamente, no comiéndome o machacándome haciendo deporte, dice etcétera Dice, me siento atrapada en mi cuerpo. Y me estoy destorzando la vida. Dice, mira, eh, solo lo voy a mencionar por aquí por encima, pero otro día sí que haremos un, un directo sobre los trastornos alimentarios. Pero está bien que hablemos de ello porque podemos hacer un paralelismo totalmente normal. Te voy a decir una cosa, querida, 70 gemuchi, que es como te llamas. Eh, 70 gemuchi. Lo que tienes que hacer es comer tres comidas al día, desayuno, que siempre serán el desayuno, el almuerzo, la comida y la cena, prohibirte comer entre comidas, solo tienes que comer en esas tres comidas y tienes que comer unas comidas razonables, variadas, siempre, mmm, quiero decir, la misma cantidad, razonables, variadas y nada más. Entonces, tu mente, porque tu mente en estos momentos no funciona bien, te va a pedir que hagas otras cosas. Por ejemplo, que picotees entre comidas, que te pegues a tracones, que, o que comas mucho más que eso en momentos de debilidad emocional, o que comas mucho menos de eso porque te tienes que adelgazar. Es decir, tu mente te va a pedir que hagas conductas inadecuadas por la razón que sea, y tú has de aprender a afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo con las emociones negativas y situarte en comer comidas medias y variadas tres veces al día para el resto de tu vida. Si tú haces eso, increíblemente con el paso del tiempo estarás bien con tres comidas moderadas y diarias y variadas tres veces al día. Ya no tendrás emociones negativas que te obligarán a comer de, de una manera desmesurada o restringirte la comida de una manera loca. Eh, fíjate que es algo parecido a tener cualquier adicción. Fíjate que una persona que tiene una adicción, por ejemplo, a la cocaína y lo va a de dejar, durante mucho tiempo, cuando deje la sustancia, su mente le va a pedir cocaína. Y él va a decir, no voy a tomar cocaína, voy a hacer todo. Me puedo, ir, puedo hacer deporte, puedo quedarme sin hacer nada, puedo sufrir en el sofá o puedo no sufrir en el sofá, me da igual. Pero lo que no voy a tomar es cocaína, porque sé que esta es la curación. Si lo hago, mi mente que es que me que me hace sufrir y que me pide cocaína, dejará de hacerlo. Tú has de hacer lo mismo con la comida y la manera de comer inadecuada. Por lo tanto, tu conducta salvadora es comer tres veces al día, comidas medias eh, y variadas. Y la adicción es todo lo que se salga de eso. Es decir, picotear entre comidas, tomar comida en exceso, y eh, O restringirte de esas tres comidas. Es decir, cuando llegue las tres comidas, no hacerlas. O sea, tienes que obligarte, como un adicto lo hace, a no tomar cocaína. Si haces eso, no necesitas nada más. Te aseguro que te curas y esto que dices de que me siento atrapada en mi cuerpo o mi mente y me estoy destrozando la vida, desaparecerá. Entonces, fíjate que es parecido, es también una terapia conductual. Es también lo que estamos hablando aquí. Con, con Antonio, amiga mía por eso quería hacer esta puntualización porque en realidad el trastorno conductual también es la solución a los trastornos alimentarios Mira Rafa, aquí está preguntando Paula dice, mi problema es que con la gente perdón, mi problema es con la gente y resulta bueno. que trabajo de cara al público y me genera un estrés y ansiedad que me ha cambiado mi forma de ser totalmente, no sé qué hacer pues ahí otra vez lo mismo o sea, es decir, si tu trabajo es eh, estar con mucha gente, atender a mucha gente, pues tienes que ir y hacerlo más y quedarte más horas ahí sin compulsionar y sin estar constantemente revisando cómo te sientes, eh, qué pensamiento tienes, este, si tienes dolor de estómago, dolor de pecho, dolor de cabeza. O sea, es decir, Paula, tienes que hacer esa exposición, simplemente ir a trabajar cuando disfrute el mundo sin hacer las compulsiones y vas a ver que pronto, pues, eh, ese miedo va a desaparecer. Exactamente. Eh, a ver, ¿qué nos dicen por aquí? Hay alguien que comenta, eh, pues, Rafael, entonces, la, la ley de la atracción no es verdad. No, en mi primer libro, en el arte de, de no amargarse la vida, hablaba, hablaba de este libro, que habla de la ley de la atracción, que es, es una tontería como una catedral. Tengo que decirlo, es superstición. Fijaos, la ley de la atracción dice que si tú deseas mucho algo, haces un ejercicio de deseo de algo, pues hay una suerte de confabulación cósmica o le ponen un poco el rollo de que igual por la por la física cuántica, confabulación cósmica que hace que eso suceda, ¿no? Bueno, sí. eso no es verdad. Eh, es cierto que, a ver, que la motivación forma parte de las cosas, ¿vale? Eso sí. Es decir, si yo, por ejemplo... Deseo mucho, por ejemplo, aprender a tocar el piano, ok, está bien, incluso me visualizo tocando el piano, bueno, pues está bien, pero luego tendré que hacer clases, conseguir un buen profesor, practicar todos los días, y luego, pues aprenderé de una manera o de otra, ya se verá. Pero la ley de la atracción te vende que la parte del esfuerzo, del aprendizaje, del ensayo y de error, del cometer errores y también la suerte, no cuentan. Y amigos, cuenta todo, cuenta todo. Y la parte de desearlo es una... está bien, pero es una parte pequeña. Es decir, vale, va bien desearlo y motivarse, pero eso se acaba muy rápido. Luego viene todo lo demás. Entonces, eh, la ley del deseo es pensamiento supersticioso que no nos interesa en absoluto. ¿Cuántas veces le he dicho yo a la gente que tiene TOC que han de pensar como un científico, joder? Es que piensas, ¿qué diría Stephen Hawking de esta tontería que se llama? Me... Que me dicen de lo supersticioso? Pues él pensaría que no, pues yo tampoco. ¿no? ¿Estás de acuerdo, Antonia? Sí, totalmente, Rafa. Creo que la ley de atracción este, también vende mucho humo. A ver, yo también creo en ella porque... Pues sí, es bueno desear, es bueno pedir, es bueno no, este, confabularse con el universo, si así lo quieres ver. Pero creo que lo más importante es tomar acción. O sea, es decir, si no toma uno acción, pues simplemente pues, todo se queda en la cabeza y... Nada más va a estar ahí. Entonces, yo puedo desear, claro, eh, mañana tener un Ferrari en mi casa, ¿no? Este, pero si no hago cosas para conseguir ese Ferrari, o sea, es decir, ¿qué pasos voy a hacer, qué acciones voy a tomar para comprarme ese coche? O sea, es un ejemplo, pero creo que la, más importante, la parte más importante de eso es la acción. Ah, eh, una pregunta. Alguien dice por aquí, Antonio. Eh, ostras, pero esta terapia conductual ostras, eh, parece difícil, ¿eh? Bueno, ¿tú qué dirías, Antonio? Sí, sí, es difícil, claro, es difícil porque estás luchando contra algo que te lleva fregando toda la vida, o no sé cuánto tiempo de tu vida, este, en alta intensidad, entonces nunca dijimos, Rafa, ni yo, que iba a ser fácil, Por es el sistema que más funciona. De hecho, es el único sistema que funciona, está comprobado a nivel mundial. Este, Hay miles de artículos científicos... Eh, que lo respaldan, y bueno, pues nada más hay que hacer el trabajo. Eh, creo que también, Rafa, una parte import es importante comentar que eh, hay que tener mucha fe, creo que ese es otro punto fundamental también en el tratamiento. Es decir, eso, cuéntanos eso, que eso es súper importante. Pues eso, que es decir, creer en algo sin tener los resultados eh, visibles aún. ¡Qué cosa simple, más hermosa! Y simplemente, y simplemente confiar ¿no? En, en que es el tratamiento que wow. funciona, es lo único que funciona. este Y que si tú confías en lo que Rafael y yo te estamos diciendo, va a llegar un punto en donde un día te vas a despertar y vas a decir, se acabó el miedo. Y ahí es donde vas a ver que este, te, pudiste haber wow. te vas a ver recuperado. ¡Qué cosa más hermosa! ¿eh? Qué cosa más increíblemente hermosa es hacer un esfuerzo continuado muy grande continuado durante mucho tiempo sin estar seguro de que vaya a funcionar. Pero tú te comprometes a ello y sigues y sigues. Eso es muy bonito. Eso es tener fe en uno mismo, en un, en un sistema y pese a todo, pese a que lo estás pasando mal, seguir hasta el final. ¡Qué cosa tan bonita! Uh -huh. Porque eso te hace súper fuerte. Eh, es un ejercicio increíble, ¿no? Sí, Mira, tenemos a, a Miriam Bonifacio eh, que nos dice que fija eh, lo que nos dice Miriam. Me gusta mucho. Miriam, luego te pediré que contactes conmigo en privado y me cuentes tu historia también. Me, me envías un mensaje al privado. Dice, feliz año nuevo, Rafael y Antonio. Dice, yo cumplo 69 años mañana. Y dice, dice Miriam, y nací de nuevo este año, el año de la pandemia, gran año para renacer, que dice, gracias a exponerme a lo que más temía. Y me liberé. Dice, gracias a, tu, a tus entrevistas y tu trabajo. Pero fíjate, ¿eh? Miriam es un ejemplo, chicos, los que dudáis por aquí, para generar fe. Miriam, tenemos una persona que acaba de escribir aquí, ¿eh? 69 años, y que se ha expuesto como ha debido exponerse, y dice, este año, 2020, el año fatal de la pandemia, sí, para, para mí será el más hermoso. Para ella será el más hermoso, ¿verdad? Porque dirá, hostias, este año haciendo este trabajo me he liberado. Miriam, me escribes cuando puedas porque será divertido conocer tu caso. Sí, y ahí hay otro ejemplo, Rafa. Y este es un buen ejemplo de que no importa la edad, este, es, es. o no importa cuánto tiempo lleves con esto, puedes tener eh, 20 años, 70 años. Eh, si tú te expones, si tú haces el trabajo arduamente y a profundidad, realmente te puedes... Eh, Recuperar, entonces, muchas felicidades, mira, Miriam, enhorabuena. Mira, alguien dice, eh, esto lo puedes responder tú, Antonio. Dulos nos dice, Dolores en catalán, uh -huh. Dulos nos dice, ¿no es demasiado tiempo 40 minutos al día de exposición? Bueno, depende. A ver, yo te puedo decir que hay días que hacía una hora, una hora y media. Entonces, sí. es depende. Ahí, la, mi, mi mejor respuesta sería, ¿qué tan rápido te quieres recuperar? Puedes hacer 10 minutos o 20 minutos al día, pero bueno, obviamente pues el tiempo de recuperación se va a prolongar mucho más. Eh, entonces yo te recomiendo que hagas mínimo 40 minutos. Ahora si puedes, más bien, insisto, ya a veces hacía de una hora a una hora y media. Y creo que eso es lo mejor. Exactamente. exactamente. Vale, hay, hay gente que dice, ¿alguien con Asperger también la expones? Hombre, si alguien con Asperger tiene trastorno obsesivo o tiene un trastorno de ansiedad fuerte como el que estamos hablando, pues sí, tiene que hacer lo mismo. Uh -huh. Ahora sí, eso sí, el Asperger es otra cosa, no tiene nada que ver con esto, es un, es un problema del espectro autista, es una manera de ser. Pero muchas veces la gente Asperger, por supuesto, también tiene un trastorno obsesivo, puede tenerlo perfectamente y puede tener un trastorno de ataques de pánico también. Y entonces tiene que hacer lo mismo como cualquier persona porque tampoco son diferentes, ¿no? Hay una persona que dice, Rafa Conejo, dice, ¿cómo te expones a no dormir? Ajá, ah, pues qué bueno! Esto me encanta. Yo lo he yo tratado diría, muchísimas veces. Pues bueno, yo diría que precisamente haciendo eso, ¿no? Es decir, eh, haciendo una rutina eh, de dormir, este, pues muy, muy seguida, ¿no? Y simplemente eso, o sea, yéndote a dormir y acostándote en la cama y simplemente no haciendo alguna compulsión o levantándote. Eh, y no dormir. Entonces, Juan, exactamente. A ver, explícalo sin tú, dormir, que creo que tú lo explicas muy bien. No dormir, no dormir, no dormir durante mucho tiempo. Mira, y yo sé que si tú dices, hostia, pero Rafael, pero es que ¿cómo en la mente de la persona piensa? Pero Dios mío, si estoy muchos días, muchas semanas sin dormir, me volveré loco. O sea, será... será porque el cerebro necesita dormir, Dios mío. Mira, te voy a decir una cosa súper importante. No va a pasar nada. Arriesgate. Claro, porque si es racional. Sí, y si acabas en un psiquiátrico, si tu mente tiene el miedo de que, Dios mío, voy a acabar en un psiquiátrico fatal, arriesgate. Estás, ya estás pasando lo fatal, tampoco tienes mucho que perder. Dalo todo arriesgate, no duermas no duermas y quédate tranquilo en la cama y acostúmbrate a eso a lo que te venga a la ansiedad de no dormir, al mal rollo prepárate para estar así semanas y semanas Mira, esta, y que esta sea persona lo que Dios otra, quiera está volviendo a poner ella eh, bueno, esta persona conejo sí. dice me moriré no, hay otra vez es una idea irracional es, eh, del TOC que te está volviendo a enganchar es otra duda del TOC simplemente no para mantenerte en, esa, en, esa, en ese ciclo Exacto. Pero fíjate, esta persona conejo dice me moriré, juégatela, pero hazme caso a mí, muérete haciendo lo que yo te digo, porque ya lo estás pasando fatal, por lo tanto haz un poco más, arriesgate, pues si me muero, me muero, colega, pero voy a estar sin dormir y voy a aprender a que eso no me preocupe y no me dé miedo. Y la única manera de que no te dé miedo es haciéndolo, estándote sin dormir durante varias semanas y feliz y contenta. Te despiertas por la mañana. A las horas habitual, a las 7, a las 7 y media de la mañana, y hacer tu vida. Puedes ir al gimnasio, puedes hacer lo que te dé la gana, y que le den al no dormir. Y, y yo he tenido algún paciente que me ha dicho, Rafael, es que al principio, cuando tenía la, la neura de no dormir, y estaba ahí en la cama sin tomar ninguna pastilla, y hecho un novillo en la cama, hecho una mierda, pensando, Dios mío, Dios mío, qué ansiedad tengo, no, no estoy consiguiendo dormir. Bueno, acostúmbrate a eso. Acostúmbate a eso, no pasa nada, acéptalo todo, acéptalo como un corderillo. Increíblemente ese día empezó a cambiar todo. Y llega de un hecho, día, en cuando le pierdas el miedo a no dormir, dormirás como un bendito. De hecho, también aquí iba a comentar este, esta parte que tú dices, Rafa, del corderillo, que es la parte de la aceptación incondicional y la rendición total. Sí. Creo que eso es fundamental. Cuando uno se rinde a esos pensamientos... este Ok, ¿cuál podría ser el peor pensamiento de un ser humano? Morir. Hasta en eso puedes estar yeah. este estar Tranquilo. bien, ¿no? Acepta, Aceptando esa idea, exactamente. Como la historia que me encanta de tu amigo, ¿no? Que se perdió en la montaña. Este, ese es una, yeah. un ejemplo perfecto de, de cómo él se rindió. Y simplemente, bueno, dijo, bueno, pues ya tuve una vida toda madre y. y no esta puedo, esta no. historia la, la cuento muy brevemente, la contamos en otra ocasión. Pero la, la voy a volver a contar para que la gente pueda saber de qué va. O sea, yo tengo un amigo montañero, uno de los grandes montañeros de España, se llama Aitor. Es vasco, por supuesto. Y entonces el tipo me contó que una vez él se perdió por la montaña y se perdió al grupo que llevaba. ¿no? Entonces eh, él se perdió y, y se había perdido. Ya llevaba varias horas perdido y no, no tenía prácticamente comida, no tenía nada y llegó la noche, y entonces, eh, eh, fijaos que estaba en alta montaña, en uno de los grandes picos de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, él sabía que si se quedaba dormido, se quedaría congelado y moriría. Entonces, estuvo toda la noche andando, con mucho cuidado, para no despeñarse por algún lado, con una pequeña luz que llevaba, y, pero andando en movimiento, ya llevaba todo el día, imaginaos, eh, toda la noche prácticamente sin, sin comer, con unas temperaturas ultragélidas, ¿no? Entonces eh, llegó las primeras horas, de los primeros rayos del sol por la mañana y ya él di, vio que estaba totalmente perdido, eh, no tenía fuerzas en absoluto y se, y se sentó junto a unas peñas para, para morir. Entonces ya se sentó. Entonces él, él me comentaba que él había tenido una ansiedad increíble toda la noche porque él pensaba, hostia, tengo que, tengo que, me voy a morir pero tengo que evitarlo, tengo que evitarlo. Estaba fatal. Pero en cuanto a aquella mañana, a primera hora de la mañana, debían ser las seis de la mañana o algo, se sentó en aquellas peñas en medio de toda la nieve y dijo, bueno, pues ya está, se ha acabado. Dice que le entró una paz increíble. como De hecho, era un momento como extático, como no había estado nunca en su vida. Paz brutal. Se quedó dormido, lo que pasa es que milagrosamente lo rescataron. Y esto es otra historia. Pero lo que eh, esta historia, que a mí se me quedó grabada esta historia de Aitor, es que si yo acepto todo lo que está pasando, de repente el miedo desaparece. Totalmente. Si acepto el propio miedo, si acepto la muerte, estoy relajado y tranquilo. Es increíble que esto suceda. De hecho, a Aitor flipaba de que de repente se encontrase tan bien en cuanto aceptó su propia muerte. ¿no? Esto es algo parecido a la aceptación profunda que hemos de hacer si queremos superar este problema. Sí. Entonces, alguien dice, Pepitas dice, dice, tuve una crisis de ansiedad, ahora lo veo todo raro, tengo miedo a caer más hondo, la cabeza me dice que no debo hacer cosas y me paraliza. Y dice, ¿qué debo hacer con ese miedo? Con ese miedo? ¿Qué le dirías, Antonio? Ay, perdón, Rafa, se cortó. ¿Lo puedes volver a repetir? Mira, Sí, es Pepitas que dice, me vino una crisis de ansiedad y ahora tengo miedo a caer más hondo. La cabeza me dice que no debo hacer cosas, supongo que salir de casa, coger el tren, etcétera, etcétera, y me paraliza. ¿Qué debo hacer con este miedo? Dice Pepitas. Bueno, pues sí, es precisamente hacer lo contrario a lo que te dice el miedo. Es decir, si no coge, si te dice no coges el tren, coge el tren todos los días a cierta hora eh, y bueno, pues exponte, exponte a eso. Eh, si te dice que no hagas cierta cosa, haz lo contrario. O sea, siempre hay que hacer caso contrario a lo que el TOC nos diga. Ahí es donde eh, empieza la magia. Exactamente, hacer y, lo y, contrario. Y en cuestión de la ansiedad, pues bueno, otra vez igual, aceptarla, este, exponerte, exponerte. Y si tú la aceptas, y si te expones así, va a llegar un momento donde le vas a acabar ganando. Esto es muy gracioso. Te, te cuento una cosa graciosa. Yo hace mucho tiempo, Antonio, veía una serie que me gustaba mucho que era de, de Larry Seinfeld, eh, que, bueno, es un comediante americano, ¿no? Okay. Entonces, ahí, había un personaje en, eh, de los amigos de Seinfeld, en la comedia, que era como French, una comedia como French, que el tipo resulta que era un trasto, ¿no? Toda la vida le había ido mal, porque se, se, en realidad se le, ocurri, se le ocurrían solo ideas de bombeo retirado, ¿no? Eh, de, de, de ideas muy locas, ¿no? Y claro, todo le salía mal, ¿no? Era un tío muy friki. Entonces, en un momento dado, se le ocurre a este, dices, ¿sabes qué? He encontrado la solución en mi vida. Porque todo lo que se me ocurra, voy a hacer lo contrario. Porque todo lo que se me ocurra me sale mal, pues voy a hacer lo contrario. <risa> es muy gracioso. Eso. Sí, y entonces, sí. es algo parecido. A ver, quitando la broma, eh, has de hacer lo opuesto a sí, lo que el cuerpo te pide. Sí. Entonces, esa es la solución. Sí. sí, totalmente. Es la técnica de la oposición. O sea, es decir, sí. hacer lo opuesto a... Como tú comentabas con este programa, hacer lo opuesto a lo que el miedo te diga, hacer lo opuesto a lo que el TOC te diga. Ahí es donde empieza a la magia. Mira, hay, hay alguien que dice algo interesante. Eh, Pili, no sé, Pili dice, responde que dice que alguien haga una dieta cetogénica, que es la dieta de tomar proteína animal, básicamente, y no tomar eh, hidratos y otras cosas, ¿vale? Eh, no sé si, si, si, para qué lo dice, pero de todas maneras me sirve para decir algo. Alguien puede decir, oye, Rafael, eh, los antidepresivos van bien, o la dieta, o tal terapia, o tal cosa. Hombre, pff, no sé si puede ir bien o no, si puede contribuir o no puede contribuir. o. Lo que sí sabemos es que la terapia conductual es una cura absolutamente segura. Y si yo personalmente pienso... Que si estás mal y realmente si estás en estas historias estarás bastante mal, tío o tía, cúrate de una vez. No especulemos sobre hacer esto, hacer lo otro. Eh, ve a la solución segura. Esta sabemos que es una solución segura, absolutamente segura. Hazla. Sí, de hecho Trae yo tengo otro complemento a tu mensaje, Rafa. Pero creo que sí. hay que también tener mucho cuidado con estas curas milagro que luego nos, no, este, nos, este, los medios de comunicación nos, o algunos doctores charlatanes nos, eh, dicen que nos pueden ayudar, por ejemplo, como la acupuntura, este, comer ciertas cosas, dejar ciertas cosas, eh, no comer todo vegano, por ejemplo, este, hacer muchísimo ejercicio, eh, meditar 10 horas al día, este, dormir 10 horas, ¿no? Todo esto, todo esto son, eh, pues pueden ser buenos complementos, yo los dejaría así, pero nada más. Pero lo principal es la terapia cognitiva-conductual con exposición y prevención de respuesta. Porque si uno se enfoca en todas estas curas, en todos estos remedios, no van a servir si no haces la exposición. O sea, yo puedo hacer ejercicio 30 horas y... y Puedo comer vegano todo el tiempo y todo esto. Pero si no me enfoco en la terapia, no voy a, a lograr mi objetivo. Alguien dice, eh, tengo miedos por si mis hijos enferman. Dice, mi hipocondría se trasladó a ellos. Cosa que es bastante común, ¿eh? uh -huh. Dice, me prohibieron buscar en internet. Y dice, evidentemente el camino no es ese, porque mi TOC empeora. Eh, contesta tú, Antonio, si quieres. Pues una compulsión podría ser, por ejemplo, que dejes de estar con tus hijos tanto tiempo. No, Entonces tienes que hacer lo contrario, tienes que estar más tiempo con tus hijos y estar bien con la posibilidad de que les pueda pasar algo eh, exponiéndote. Ahí también puedes usar una exposición imaginaria eh, alrededor de tus hijos, que la historia sea alrededor de tus hijos, para que... Eh, bueno, pues otra vez que tu cerebro se vaya desensibilizando y tú te vayas evitando esa ansiedad y al final veas que no pasa nada, sino que nada más es otra idea irracional que el TOC te está... Pero fíjate, Antonio, cuando dice que alguien le ha dicho que, que, que no mire por internet enfermedades eh, y yo lo que creo es que no, o sea, exponer. Es Exactamente. Es lo contrario, es, ese consejo no es adecuado. Exactamente, más bien es exponerte a esas a esos miedos, a esas posibles enfermedades que tú crees que puedas tener o que puedan pasar en un futuro, y simplemente exponerte y exponerte muchísimo este hasta que veas que, bueno, pues no va a pasar nada. Alguien dice, yo mejoré el TOC, pero con la medicación engordé 30 kilos. Uh -huh. Es normal. Hombre, sí, hay, hay algunos antidepresivos que hacen engordar. Entonces, es, es lo malo. Entonces, yo lo que te diría es que hagas terapia conductual y luego vayas dejando el, ese antidepresivo. Yo diría que ahora que ya estás tomando el antidepresivo, eh, hagas la terapia conductual eh, y cuando ya te estés recuperando, lo va, vas dejando ese antidepresivo y, y vayas adelgazando. Algunos antidepresivos causan, causan sí, efectos que secundarios más, engordemos, etcétera por eso es mejor Dice, no tomarlos dices, si yo dejé la universidad por la ansiedad pues yo te recomendaría que primero te trates eh, pues este tema de la ansiedad con Rafa eh, si estás muy ansiosa no, con esta exposición y todo y bueno que después regreses porque eso es precisamente lo que el TOC nos quiere hacer nos quiere eh, mantener el 100% de nuestro tiempo hacia él y eso es lo que lo mantiene vivo entonces tienes que volver a hacer las cosas que te gustan y eh, enfrentarte al toque. Pero también hacer las cosas que te gustan es una parte muy importante. Oye, Antonio, antes alguien me ha preguntado algo que que es, que es un poco un chafardeo, pero creo que es interesante. Eh, que dice, ¿dónde aprendiste tú este método? Porque no lo aprendió a través de mí, Antonio. ¿Dónde lo aprendiste tú, Antonio? ¿Cómo lo pues, aprendí, de, ¿De qué fuente lo aprendiste? ¿Te refieres al método de Claire Wicks, al de los cuatro pasos? ¿Sí? ¿Esto eh, o, o el que tú empleaste cuando para curarte? Pues es que yo me traté en Estados Unidos, eh, en Chicago, en Houston, y también aquí estuve en México con algunos eh, especialistas. Y bueno, pues leyendo muchísimo el tema, este, soy un gran lector, entonces, pues yo, solo. Qué bueno. Y aparte, Genial. bueno, obviamente, pues también siguiendo el trabajo de Rafa, que me ayudó mucho, sobre todo en la parte cognitiva, eh, Así, por varias fuentes. Qué bueno. Vale. Eh, ¿Qué más? Tenemos otras preguntas. Dice, ¿el insomnio se puede curar con esta terapia? Dice Merino. Mira, te aseguro que sí. El, el, la mayor parte de las veces, el insomnio, es tenerle pánico miedo a no dormir. Le, le has cogido, es como una fobia al propio hecho de no dormir. Y lo que has de hacer es exponerte y perderle totalmente el miedo a no dormir. Un poco como hemos escrito antes. decir, mira, si me muero, me muero. Si me vuelvo loco y me internan en un psiquiátrico, que me internen. Pero yo voy a exponerme aceptando totalmente el hecho de no dormir y todas las sensaciones que me provoque como un corderillo, como mi amigo ese que en la montaña se sentó a morir tranquilamente en la nieve. Y te aseguro, porque yo lo he visto centenares de veces, que de repente empezarás a dormir como un bendito a partir de hacer eso, con... A ver, cuidado, es un esfuerzo del copón. Es un esfuerzo serio, pero tienes que hacerlo. Además, no tienes otro remedio. Alguien pregunta, el MDR, que es una técnica de movimientos oculares que hacen muchos psicólogos por ahí, uh -huh. ¿esto ayuda en estos trastornos? Y yo ahí tengo una respuesta clara. No. Cero patatero. Totalmente. Cero patatero. Entonces, eh, es lo que hay, chicos. Si alguien nos vende la moto de que el MDR pueda hacer nada para el trastorno de ansiedad o para el trastorno obsesivo, ahí está claro que cero. ¿Qué pueda hacer para otras cosas? Bueno, tengo mis dudas también. Pero para esto seguro que no. Sí, para esto o sea, como para lo las hemos platicado, seguro Rafa no. es, es la terapia conductual, punto. O sea, no hay, no hay otra cosa. Yo intenté, por ejemplo, para que la gente, bueno, pues también se lleve un poco de mi vivencia personal, yo intenté una cosa que se llama Bionémica, eh, radiónica, eh, electroestimulación magnética transcraneal, que son como unos aparatos ah, sí. que te ponen la cabeza, ¿no? para que bueno, pues la energía se mueva o, o no sé bien, pero insisto otra vez, no sirve de absolutamente nada, solamente sirve la terapia conductal. Y exponerte este, muy muy fuerte. Exactamente, fijaos, ¿eh? hay mucha historia por ahí que nos dirá que esto ayuda, que el otro ayuda. Eh, de verdad que, que no lo, yo por toda mi experiencia eh, a ver los antidepresivos es lo único que es cierto que puede ayudar sí eso sí eh, son pueden ser una ayuda en sí, sí. algunos casos muy menores y te podría decir que quizás un 5% de los casos según mi experiencia incluso lo pueden quitar del todo tanto el TOC como los trastornos de ansiedad muy pocos casos, sé ¿eh? que lo quiten del todo pero también en muchos casos no hace nada en otros ayuda y en otros pocos lo quita del todo vale, pero por mi experiencia se puede hacer totalmente sin medicación si te esfuerzas correctamente ¿no? entonces claro, es mejor hacer cosín. Entonces, pero bueno, si a alguien le resulta inmensamente difícil, ve que no puede que te puedas ayudar con la medicación no va a pasar nada eh, también puedes hacerlo con, con, con el antidepresivo, eh, con los ansiolíticos, no. ¿Tú tienes esta experiencia también, eh, Antonio? Sí, también comparto esa idea contigo. Creo que la medicación, por supuesto, que sirve. De hecho, yo estuve medicado muchos años. Actualmente no estoy medicado. Pero sí, la medicación lo que sirve es simplemente para establecer el terreno Voy mental. A Exacto. Y, y disminuye la ansiedad. ¿Por qué? Porque si uno trata de hacer las exposiciones y si se trata de enfrentar a su miedo una ansiedad eh, tremendamente alta, eso sí no es imposible. Entonces, la, las, lo que perdón, lo que las medicinas sirven otra vez para bajar esa ansiedad, para establecer ese terreno, y ahora sí después puedes, volver a, puedes empezar a trabajar en, en eso. Hay alguien que dice algo muy interesante, ¿eh? que es Oena, Oena Barralor. Dice ¿qué se puede hacer con el insomnio por ansiedad? no Llega un día en el que no puedes más, estás agotado. Mira, querido amigo, esto mismo que estás diciendo, lo que a mí me indica es que estás lejos de la aceptación. Porque son palabras de no aceptación. El día que vayas alcanzando a base de exponerte a la aceptación, llegará un día que dirás pues claro que puedo más. Y estoy cansado pero no agotado. Exacto, porque no ahí, sigue, ahí sigue luchando contra ese sentimiento, sí. Rafa. Entonces, al, sí. otra vez al estar luchando pues vuelve a estar en el círculo vicioso y es el cuento nunca acabar. Mira, aquí preguntaba Maite, dice, eh, me cuesta trabajo tomar decisiones. Me paralizo y a veces no sé qué hacer. Bueno, pues ahí mi mejor consejo sería precisamente otra vez lo contrario. Empieza a tomar decisiones y sigue firme con esas decisiones. ¿Por qué? Porque ¿cómo se gana la autoconfianza y la autoestima? ¿Y cómo empieza otra vez a crecer? Precisamente haciéndolo, o sea, tomando acción. O sea, un ejemplo, si, a mí me da, si yo quiero ir a correr hoy cinco kilómetros pero me empiezo a crear todas estas excusas, todos estos eh, motivos por los cuales no hacerlos. Eh, claro, eso va a pasar, pero yo tengo que obligarme a ponerme los tenis, a ponerme la ropa deportiva y salir a ir a correr. Así es cuando uno empieza a ganar confianza. Uno empieza a ganar confianza haciendo las cosas y eh, saliéndose de los pensamientos. Qué sí, bueno. Pues bueno, yo creo que así nos va un poco la hora. Eh, chicos, ha sido un placer como siempre estar con todos vosotros Antonio, como siempre ha sido un placer estar contigo Igualmente, Rafa, todo, muchísimas gracias to Todo lo que sabes acerca de eso, que está súper bien Y nada eh, dentro de unas semanas volvemos a... podemos volver a hablar sobre estos temas con todos vosotros Ha sido un placer, todas vuestras preguntas están súper bien Sí, muchísimas gracias a todos y esperamos que bueno, pues les hayamos sido de utilidad Sí, feliz año, ¿no? También porque hoy hemos también hecho... también feliz cierto, año hemos para hecho, todos, por cierto, es 31. Exactamente, hemos hecho una charla y un Instagram el último día del año. Literalmente. ¿Eh? Y Rafa, bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte como siempre, amigo, y bueno, lo volvemos a hacer pronto, para mí es un gusto. Fenomenal. Pues te mando un abrazo muy grande y voy a cerrar aquí y dejar esto grabado para que todo el mundo lo pueda ver. Un abrazo. Perfecto, por Rafa, por igualmente. Un abrazo. Un abrazo.